Estoy seguro de que las personas hacen de la institución, pero eso no niega que hay lugares que recordaré toda mi vida. Acompáñenme en este recorrido de los lugares más emblemáticos del plantel, CCH Naucalpan. Hace dos años CCH Naucalpan abrió esta cafetería donde puedes disponer de diferentes alimentos, tanto como postres o comidas en general. También puedes pasar tiempo con tus amigos y en algunas ocasiones terminar algunas tareas sala Telmex aquí contamos con una serie de computadoras que cuentan con internet para que realices cualquier trabajo relacionado a estas es gratuito para la comunidad del plantel si te gusta la lectura este es el lugar ideal libros de casi todas las áreas conocidas se encuentran aquí es un buen lugar para estudiar Además de libros, cuenta con otros recursos como computadoras, diccionarios, enciclopedias y periódicos. En CCH Naucalpan nos preocupamos también por la salud física, por lo que contamos con canchas muy bien adaptadas y un gimnasio para que realices acondicionamiento físico. El préstamo de proyectores y otros materiales afines se lleva a cabo del otro lado de esta sala justo aquí se encuentra la sala de conferencias, donde se proyectan una gran variedad de películas tanto independientes como comerciales. Si te gustan las cestas experimentales, este es el lugar correcto para ti. Además de tener dos auditorios para presentar investigaciones o cualquier exposición, contamos con varios laboratorios que poseen una serie de instrumentos para que realices numerosas investigaciones y proyectos científicos.